de tradiciones navideñas. Nos cuenta la tradición que terminado el Adviento se produjo el nacimiento del rey de la redención. No sé si será verdad este rito tan añejo, pero yo sí lo festejo. Me gusta la Navidad, porque la gente suaviza su duro comportamiento, eleva su pensamiento. ...y su moral enfermiza... ...por un tiempo se depura... ...y al menos por algún día... ...sus sentimientos desvía... ...al amor... ...y a la ternura... ...no pensar en si nació en agosto... ...o en diciembre... ...lo que vale... ...es que se siembre el saber que predicó... ¿Qué importa si Jesús vino en invierno o en verano... ...vino a tendernos su mano... ...y a darnos su amor divino. Para acabar la poesía este cuarteto leeré... ...que no hace mucho escuché a un poeta. Así decía... ...gracias al inmenso amor... ...del maestro que redime... ...puedo decir sin error... ...yo también seré sublime".